Raza ¿Cómo están en este último capítulo del año? Tenemos muchas sorpresas, estamos en ruta, camino a San Pablo eh, Hace un rato salimos, le vamos a mostrar un poco de lo que es el paisaje hermoso se, Ahora se puso nublado, estamos muy felices No sabemos si vamos a hacer asado, pero lo que hagamos le vamos a mostrar Y vamos a hacer un resumen de este año maravilloso que tuvimos con la Raza Cupera Así que continuamos viaje nos vemos en tu rato, dale. Cuando paramos, seguimos. nos falta todavía 230 kilómetros para llegar a destino y viene la lluvia que se largó hay momentos que no se ve nada en la ruta así que bueno siempre para hacer asado estamos dispuestos a atravesar tormenta agua lo que sea así que vamos seguimos viaje papá seguimos viaje mm yeah. Raza Cupera, estamos terminando este 2022, con todo el equipo le queremos desear mucha felicidad, prosperidad en todas las áreas, los amamos, muchas gracias por todo, muchas gracias por todo lo que vivimos este año, queremos desearles con todo el equipo un buen inicio del 2023, disfruten de su familia, de sus amigos, como siempre digo, la vida es corta y hay que disfrutarla, así que... Salud mi gente, disfruten, buen fin de año, buen inicio del 2023 y para todos los argentinos que más felices estamos porque se ganó la tercera, salud mi gente, buen fin de año, los quiero, chao.